Ejemplo de página de nuestra Agencia de Diseño Web en Toledo. Si quieres saber su precio, manténgase atento hasta el final del vídeo. Esta web está diseñada para proporcionar de forma inmediata todo lo que su negocio necesita con un diseño limpio, moderno y elegante, a la vez que funcional. Se organiza de forma totalmente modular, pudiendo incluir página de inicio, aterrizaje acerca de, equipo, contacto, área de blog, galería de fotos, tienda online funcionalidad de citas o reservas, optimización SEO, por ello el coste variará en función de sus necesidades, como referencia el precio de la web básica con una página de aterrizaje personalizada para su negocio, con garantía de contenido único testada por software antiplagio es de 590 euros, hosting y dominio no incluidos Póngase en contacto con nosotros para un presupuesto detallado. Suscríbase a nuestro canal para recibir nuestros vídeos. Y si le ha gustado el de hoy, dele a me gusta o deje un comentario con sus dudas. Estaremos encantados de recibirlo y atenderlo. ¡Nos vemos pronto!